Hola que tal amigos, hoy haremos una bolsa sorpresa con mensajitos chistosos para enamorar. Por experiencia propia les cuento que este tipo de regalos son los que enamoran. Vamos a ver cómo se hace. Corta un rectángulo en cartulina de 24.5 x 35 centímetros. Vamos a doblar en uno de sus lados un centímetro. Aplicamos silicona líquida y pegamos así. Vamos a tomar y doblamos así. Ahora vamos a medir 2 centímetros en esta parte igual en esta. Voy a trazar con la tijera la línea para hacer el quiebre más fácil. Y doblamos. En esta parte voy a hacer como una especie de zigzag dibujando triángulos, ahí como pueden ver los corté y esta parte la vamos a doblar así y vamos a pegar ahora vamos a tomar foamy, una tapa que de diámetro mide 6.5, vamos a hacer un círculo y cortamos vamos a tomar un cuadro de foamy de 8 por 9 centímetros y vamos a doblar en la mitad para dibujar un corazón, cortamos ahora con mucho cuidado vamos a utilizar la plancha, vamos a colocar primero el corazón y vamos a tomar la bolita igual vamos a colocarla en la plancha para termoformar Nos quedarían así. Vamos a utilizar gomitas. Yo voy a utilizar estas de corazoncitos. O pueden utilizar también cualquier gomita. Voy a utilizar papel aluminio, un cuadrito. Y vamos a doblar, eh, a envolver. Vamos a envolver el, el corazoncito. Nos quedaría así. Voy a tomar un papel. Pueden tomar el papel que deseen. Y vamos a pegar mensajitos chistosos para hacer reír a, a nuestra pareja porque cuando uno hace reír a la pareja a ellos les encanta tu ropa me da miedo puedes quitártela cada vez que nos vemos y doblamos aplicamos silicona líquida al corazón vamos a colocar acá el, la gomita y doblamos bien el mensajito y pegamos para sellar ambos Vamos a pegar muy bien. Ya después de que esté seco vamos a cortar así, dejándole un borde. En esta parte vamos a escribir ábrelo y una carita feliz. Ahora vamos a pintar, a pintarle una carita al corazón, la boquita, una manito las dos manitos y una forma como de corazoncita al ojito le hacemos una le pintamos una parte azulita y hacemos los cacheticos ahora hacemos una bolita y vamos a llenar de negro y en esta parte azul hacemos unas rayitas de estos vamos a cortar otros cuatro Igual cuatro gomitas y estos mensajes. Hoy solo quiero decirte que te amo y ya te quiero dejar. Llámame y habla conmigo 15 minutos. Será muy poquito. Chale, necesito vitamina B, besos tuyos. Ando bien enamorada de ti, bebé. Y vamos a hacer lo mismo, lo pegamos así y escribimos ábrelo. Nos quedarían así acá le he aumentado, ábrelo ahora vamos a tomar la bolita azul y vamos a colocarla encima del, del foamy azul y vamos a dibujar la parte del cuerpo de un osito, porque vamos a hacer un osito hacemos acá la patica y hacemos la otra nos quedaría así acá ya lo corté y con marcador negro voy a hacerle esta sombrita voy a tomar de nuevo la bolita y la voy a colocar encima de un foamy para hacer las orejitas cortamos voy a redondear acá y de, y de muestra de esta hacemos la otra voy a tomar un foamy blanco y voy a hacer una bolita que sería la barriguita y esta que sería el hocico del oso, luego la cabecita, la barriguita y la trompita del oso, por último las orejitas, vamos a pintarlo Vamos a hacer dos bolitas negras. El ombliguito. Igual vamos a hacer una sombrita. Y la narizita. La boquita. Y los ojitos. Voy a sombrear estos lados. Igual todo hay que sombrearlo para que se vea mejor. voy a hacer la lucecita con pintura acrílica blanca igual acá en las orejitas utilicé un palillo, acá lo que hice fue dibujar un corazoncito y utilice una manito así tapándose la boca para reírse acá le voy a hacer como una manguita, está parado el osito con marcador verde, rayitas voy a alinear este corazón I love, pueden escribir te amo, lo que deseen, yo solamente hice la I, dos corazones y una U. Les cuento que yo hacía reír mucho a mi esposo y se enamoró de mí demasiado, acá vamos a utilizar una cinta ilusión, con la perforadora vamos a hacer dos huequitos y vamos a colocar dentro los corazones si desean pueden colocarle también papel seda picado o aleluya lo que deseen vamos a amarrar nos quedaría así y por supuesto en esta parte vamos a escribir en un en un pedacito de papel, vamos a delinearlo así escriben el nombre de quien regala esta bolsa sorpresa la pegamos acá y terminamos, bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que el tutorial les haya gustado creo que es algo diferente y que de verdad se los aseguro que va a enamorar a tu pareja hasta la próxima